Bueno, buenos días a todos. Damos gracias por la presencia de cada uno de ustedes en este Ministerio Hispano, en este servicio de adoración que tenemos todos los domingos a las 11. Y estamos saludando también a todos aquellos que nos pueden ver y escuchar por Facebook y YouTube. Les queremos decir que puede buscar santoeser.com y va a encontrar todos los mensajes y todos los estudios y también eh, lo puede ver en vivo. Así que vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Esta es la parte número 20. Vamos a terminar con ello y... En pantalla va a ver allí el texto clave. Está en Juan 17, versículo 11. Si usted quiere, mantenga abierto su Biblia en el, en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Y para que pueda comprobar que lo que está puesto en pantalla coincide con lo que está en su Biblia. Vamos a ver si todos podemos repetir este versículo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Juan 17, 11. Vamos ahora al Señor y Amante Padre. Perdona nuestros pecados en primer lugar. Y ahora prepárame y úseme como instrumento para predicar tu palabra. Y que podamos recibirla en nuestros corazones. Sé con cada hermano aquí presente y también con todos aquellos que nos pueden ver y escuchar. Gracias por tu amor y por tu cuidado. Te lo pedimos todo humildemente. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Bueno, este versículo después lo vamos a comentar. A comentar después. Pero dice allí. Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre. Para que sean uno así como nosotros. Eh, siempre he dicho esto. Que usted va a ver que las cosas que digo. Algunas están puestas en pantalla. Y yo lo digo porque. Viendo y escuchando. Se nos queda más en la mente. Y baja el corazón. La palabra guardar. Es, significa poner algo a alguien bajo seguridad o protección. Dios da a sus hijos verdadero amparo, cuidado y provisión. ¿Qué garantía? Vivimos en un mundo inseguro, en un mundo en que no se puede confiar en nadie, en un mundo que nos traiciona, en un mundo que nos engaña, pero tenemos un Dios que nos da verdadero amparo, verdadero cuidado, verdadera provisión, y que nos tiene al tanto de todas las cosas que van a ocurrir y de las que están ocurriendo porque su palabra lo revela todo hermano qué bueno es que dios nos guarda dios ha guardado su vida dios ha guardado mi vida yo puedo decir hasta aquí y usted también hasta aquí yo puedo decir ebenecer dios me ha guardado y me ha cuidado me ha guardado en mis 75 años que tengo pero me ha guardado también en el tiempo que he caminado con él comencé a caminar con cristo a los 16 años gloria a Dios por ello no me ha faltado nunca me ha faltado y esa promesa está disponible para sus hijos los que confían en él así que hermano en medio de un mundo inseguro en medio de un mundo caótico usted y yo podemos estar confiados de que Dios nos va a guardar y nos va a cuidar y nos va a proveer la oración de Cristo por sus discípulos y nosotros que es este capítulo 17 tiene siete peticiones principales lo cual indica que está hecha de manera perfecta y plena. Ustedes saben que el, el número 7 significa plenitud o significa perfección. Bueno, esta oración de Cristo por sus discípulos y nosotros, el capítulo 17, pudiéramos tener muchas predicaciones, tiene siete peticiones en resumen, aunque abarca muchas cosas más, pero siete eh, peticiones eh, principales que nos van a ayudar. Miren, yo siempre he dicho esto, no es posible, no es posible vivir sin sol o sin el sol. No es posible vivir sin oxígeno. No es posible vivir sin agua. No es posible vivir sin comer. Y no es posible vivir la vida cristiana sin leer la palabra de Dios todos los días. Aunque sea un texto, pero usted tiene que leerla. Digo, tiene, no, debe. O tenemos como cristianos, pero se debe leer. Hágase un hábito. Ahora. ¿Cuál es el mejor tiempo para leer la Biblia? Bueno, usted puede buscar lo que usted quiera, pero el mejor tiempo es por la mañana, porque usted, si se puede levantar 10 minutos antes, dedíquelo a leer la Biblia, porque después se complica. Entonces empieza a trabajar, empiezan las complicaciones. A lo mejor el jefe le, le descarga en el trabajo, usted llega cansado, con dolor de cabeza, y entonces usted no va a leer nada. Léasela por la mañana, dedíquele un tiempito a Dios. Hermano, eso es lo mejor que podemos hacerlo, porque aquí en la palabra de Dios está lo que necesitamos para vivir cada día. La vida nos puede sorprender con cosas inesperadas, por, por ejemplo, nos puede faltar la salud, nos puede faltar el trabajo, nos puede faltar la vivienda, pero si estamos preparados, sabemos que Dios nos va a guardar en medio de cualquier situación. Así que tenemos que estar preparados. Bueno, esta, este capítulo 17 de Juan, con el cual vamos a terminar esta serie de los evangelios de, del evangelio de Juan, es maravilloso y después usted léaselo completo solamente tiene 26 versículos, este capítulo usted se lo puede leer en menos de 5 minutos claro, si lo lee corriendo no lo va a asimilar más, así que léaselo por parte, pero hay que leer la Biblia y hay que orar al Espíritu Santo para que me guíe a entenderla, no es leer por leer, hay muchos que dicen yo conozco la Biblia, sí, pero tú vives de acuerdo a ella. Entonces, ¿qué hace con conocerla? Los demonios también conocen la Biblia. El diablo también conoce la Biblia, pero son demonios. Mucha gente atea conoce la Biblia. El problema no es conocer, es conocer y vivir de acuerdo a ella. Así que vamos a ver estas siete eh, peticiones. La primera, que Cristo fuera glorificado como él ha glorificado al Padre. Dice Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Juan 17, 1. O sea, la primera petición o la primera que Cristo dice y es para que él fuera glorificado como él ha glorificado al padre. Sabemos que Cristo y el padre son uno. ¿Por qué vimos eh, estos mensajes del Evangelio de Juan? Porque es el que más claro habla de la divinidad de Cristo es el que más claro define de que Cristo es Dios, de que Cristo es el Dios encarnado, de la relación que hay entre Cristo y Dios y de la relación que hay entre Dios con nosotros, que es Cristo, y el creyente. Así que, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cristo realmente fue exaltado y glorificado. Una de las cosas que tenemos que hacer, y yo lo he dicho muchas veces, hermano, me ha ayudado mucho, miren, cuando yo predico el mensaje, no crea que el mensaje es para usted, el mensaje es para mí y yo entiendo. Cuando yo preparo los mensajes, los estudios, yo estoy aprendiendo. Lo único que recibo, lo recibo antes, pero usted lo va a recibir después. Y cuando lo estoy dando, lo vuelvo a recibir. El mensaje de Dios es inagotable. Es como un pozo que usted saca agua y sigue habiendo agua. O es como un vaso que usted toma agua y siempre está lleno. La la sabiduría, la bendición de la palabra de Dios es inagotable. La puede leer una y otra vez durante años y nunca usted se va a poder saciar completamente. Quiero decir de decir ya lo terminé todo porque Dios siempre tiene un mensaje nuevo en cada palabra, en cada versículo. Ahora, esto de que Cristo fuera glorificado está verificado por la Biblia porque no es porque lo dijo solamente en la oración. Porque era Dios y teníamos que creerlo, sino porque la Biblia lo comprueba. Y en Filipenses 2, 9 y 11, Cristo, eh, el apóstol Pablo, eh, menciona de cómo Cristo fue exaltado y glorificado como Dios que es. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo máximo, está hablando de Cristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Las rodillas solamente se puede doblar delante del único Dios verdadero, porque lo demás es idolatría. Pero está hablando de Cristo porque Cristo también es Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble todo rodilla, de los que están en los cielos, los ángeles, y en la tierra, los creyentes, los que le temen, y debajo de la tierra, los que después un día van a resucitar. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y cuando dice para que toda lengua confiese, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, está hablando de que Jesucristo es Dios para gloria de Dios Padre. O sea, el Hijo fue glorificado porque vamos a ver que él había estado en la gloria antes, con el Padre, cuando leemos así la Biblia podemos aprender aprenda a escudriñar, mire, usted puede tener, hay Biblias que tienen fajes bíblicos adicionales al lado a veces en el medio cuando usted lea un pasaje y vea que tiene una, una A, una B, una letrica, busque la referencia y va a ver que está comprobando que lo que usted está leyendo tiene apoyo bíblico, porque la Biblia es un todo la Biblia no es el Evangelio de Juan solamente. La Biblia no es el libro de Daniel solamente. La Biblia, la, la Biblia no es el libro de Apocalipsis. La Biblia comienza en Génesis 1.1 y también en Apocalipsis 22.21. 66 libros sin quitar nada. No le podemos quitar, no le podemos añadir, no lo podemos cambiar. Así es como que hay que estudiar la Biblia, porque la Biblia es la revelación completa. de Dios. Así que Cristo realmente fue exaltado y glorificado. La promesa de la vida eterna. Esa fue la otra petición el regreso y restauración de Cristo a su gloria eterna. Ahora, este es uno de los pasajes eh, más tremendos de esta oración. Y esta es la vida eterna, dijo Cristo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, no hay forma de obtener la vida eterna si yo no conozco al único Dios verdadero. Por eso estamos estudiando el libro de Éxodo, pero cuando Moisés le decía al faraón, hay un único Dios verdadero. La vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado como el Salvador. Pero es que Jesucristo también es el único Dios verdadero porque es Dios con nosotros. Ahora pues, fíjense lo que dice allí. Ahí sigue el pasaje. Eh, y a Jesucristo, que a quien se ha enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Ahí continúa el pasaje. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, 3 al 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hemos dicho siempre que Dios eh, eh, eh, se compone de tres personas, o está manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Existieron desde la eternidad, estaban en la eternidad cuando no existía ángeles, no existía el universo, no existía el mundo material, no existía el hombre. Y estaban en su gloria, en esa gloria estaba el, el hijo antes de, de hacerse carne, dice, ahora padre glorifícame tú para contigo al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, o sea, Cristo le estaba orando al padre y, y, y orando por los discípulos, para que los discípulos pudieran entender, oye, yo soy Dios encarnado, el que me ha visto a mí, ha visto al padre, le dijo a Felipe, yo y el padre uno somos, y dice que es el que puede dar vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo. Y si usted lee Juan 6, 47, dice así, el que cree en mí tiene vida eterna, dijo Cristo. Si Cristo puede dar vida eterna es porque es eterno y si Cristo puede dar, eh, eterna, eh, puede dar la eternidad es porque es Dios, porque el único eterno es Dios. Acuérdese que la eternidad es no tuvo principio ni tiene fin, siempre existió. Eso es lo que el mundo materialista no entiende. Sin embargo, acepta otras teorías que son más inverosímiles. Porque si no existió nada nunca, ¿de dónde surgió todas las cosas? Ah, no, no sé, surgió ahí, no sé cómo. Y si creen que existió una materia eterna, entonces hay que tener más fe para creer que una materia eterna sin inteligencia creó todo, a que existe un Dios eterno. La Biblia nos revela a mí que existe un Dios eterno. Y de ahí vienen todas las cosas. Qué bueno es que la vida eterna la obtengo yo por saber y conocer a ese Dios eterno. Ahora, lo tercero, que los cristianos fueran guardados y mantuvieran la unidad en la fe y en la mano, tenemos que mantenernos unidos, el mundo nos está mirando, si nosotros que somos la manada pequeña nos estamos fajando y pleiteando, y una iglesia con otra se faja y discute, y los pastores se, se ponen a, a, a hacer controversias que a veces no son, no son ni, ni realistas, hermano, el mundo va a decir, eso esto es un desastre, tenemos que manifestar que estamos unidos en el amor, unidos en la fe y que somos guardados por el poder de Dios. Sigue diciendo ahí en Juan 17, el versículo 11 y el 15. Y ya no estoy en el mundo. Fíjense, fíjense lo que dice ese pasaje. Y ya no estoy en el mundo. ¿Cómo es posible si Cristo estaba hablando con ellos? ¿Cómo dice allí? ¿Cómo yo puedo entender que dice y ya yo no estoy en el mundo? Hermano, porque realmente el Padre y Cristo son uno. Él estaba en la tierra o, o, o ya no estaba en el mundo porque ya estaba en la presencia de Dios, porque la presencia del Padre es como si fuera la presencia del Hijo. Y ya no estoy en el mundo, además, ya él se iba a ir y eso nadie le podía impedir, también se puede entender de esa forma. Y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo, o sea, se iban a quedar y yo voy a ti, o sea, él se iba a ir. Acuérdense que le dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Padre Santo, y hermano, acuérdense que esa oración y vamos a verlo después en otro versículo. No solamente fue por sus discípulos, sino que fue por usted y por mí. Si yo digo que Cristo oró por mí, eso no es una blasfemia ni es una herejía. Eso es una realidad. Cristo oró por mí, por Gerardo García. Nacía el 24 de septiembre del año 1946, un año después que se vino la Segunda Guerra Mundial. Y Cristo oró por mí, pero oró por ti también. Porque lo dice la Biblia, no porque lo diga yo. Yo no estoy hablando nada que sea una algo, eh, una, una, una, una predicación errónea. ¿no? Cristo oró por mí, lo vamos a ver después. Ahora dice, Padre Santo, a los que me has dado, ahí estoy incluido yo y estás incluido tú. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. No, no tenemos que ser uno. Uno en la fe, en la doctrina, en el amor, en, en la fidelidad en la confianza en Dios tenemos que ser uno tenemos un mismo padre yo a veces digo hay, hay hermanos en la iglesia esto pasa en todas las iglesias acuérdense que desde la iglesia dije eh, ahorita o en la escuela dominical que hay cizaña tristemente lo enseña Cristo no lo enseñé yo pero hermanos somos hermanos en Cristo y entonces yo he conocido hermanos en la iglesia que no se hablan con otros y entonces en el reino de eterno de Dios que vamos a estar por la eternidad que tú vas a hacer? le voy a decir esto es triste pero esto ha pasado ha habido iglesias en que ha habido cristianos peleados con un diácono, escucha eso, y un diácono peleado también con los miembros de la iglesia. Entonces, esto yo lo he visto, y esto me ha dolido mucho. Entonces, el cristiano está enemistado con el diácono. Ustedes saben que ahora la cena se da diferente por este asunto de la pandemia, eh, la gente va y coge de eso, pero normalmente los diáconos reparten lo, la sofá. Las especies, o sea, el vino y el pan. Y entonces, ese grupo o esa persona o esos hermanos que están peleados con el diácono, cuando pasa el diácono no toman la cena. ¿Qué le parece? Pero el problema es con el diácono. El problema es con Dios. Porque, ¿qué estamos celebrando en la cena? Recordando el sacrificio de Cristo por ti. Entonces, ¿cómo yo no voy a tomar la cena? ¿Qué tiene ver el diácono con eso? A eso llegan las enemistades. hermano. Tenemos que ser uno en la fe y en el amor. Yo te tengo que amar a ti como tú eres. Yo no te puedo cambiar. Tú tienes tu carácter, pero tengo que amarte. Cristo amó a sus discípulos y a todos los que le siguieron, pero no cambió su carácter. O sea, siguieron siendo con su mismo carácter. Tenemos que amarnos unos a otros. Pero ustedes saben que el ser humano es así. No, yo te amo, pero tú tienes que cambiar. No, eso no funciona. No, porque tú sabes que yo soy así. Tú eres así, pero yo soy así. O sea, si yo, si tú, si tú, me dice sí, a mí que yo tengo que amarte y tú me tienes que cambiar a mí. Eso no, eso no es amor ya. Eso es algo de, de imposición. Hermano, el amor tiene que unirlo. el amor de Dios. El amor de Dios es para todos. Claro, algunos no lo reciben. Dios no hace sección de personas. Y entonces él estaba pidiendo para que todos sean uno y nos amemos, o sea, que estemos unidos en la fe. No te robo que los quites del mundo, sino que los guardes del mar. Padre, a los santos, a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno de nosotros nos tiene que unir la fe y el amor a Dios no te robo que los quites del mundo sino que los guardes del mundo. Sea, tenemos que vivir en el mundo o sea que eh, los conventos esos que han inventado eh, muchas denominaciones o iglesias paganas, no es bíblico o sea, si tú me metes en un cuarto no tengo televisión, no tengo internet no veo a nadie, más que tengo la pared bueno, es posible que peque menos aunque con la mente se puede viajar mucho, se puede salir del convento y meterse donde tú sabes donde uno quisiera meter. No, el problema es que dentro del mundo yo tengo que vivir la vida cristiana. Esta anécdota yo la conté quizás aquí, la he contado muchas veces. Ustedes saben, ya no, ya eso creo que no se mata. El almiño era un pequeño animalito, un blanco de una piel muy costosa, pero era muy difícil cogerlo, o sea, el cazarlo. El, una, un abrigo de piel de almiño se vendía en 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares. Estoy dando hablando de muchos años atrás. Y entonces los cazadores les era muy difícil coger el almiño, hasta que descubrieron que el almiño no se ensuciaba, o sea, no le gustaba mancharse su, su, su, su piel, su, su, eh, sus pelos, o sea, la, la piel que tenía. Y entonces dice que una vez vieron que él se detuvo frente a, una, a un lodazar, y entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer. Eh, como, como corredizos para que él pudiera ir por allí ponían unas lomas de lodo alrededor cuando él llegaba allí él prefería morir antes que mancharse la enseñanza eso puede ser una fábula la enseñanza antes que mancharme y negar al Señor hay que morir eso lo está demostrado a través de toda la historia bíblica no voy a dejar que el mundo me contamine a tal grado que yo haga lo que hace el mundo vivimos en el mundo pero tenemos que que están fuera del mundo, porque Cristo dijo: Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Así que por eso decía: No te robo que los quites del mundo, sino que los guarden de mal. Judas da testimonio del cumplimiento de esta petición de que Dios nos va a guardar. Judas, que fue uno de los, parte de uno de los apóstoles, es el libro que está antes de Apocalipsis y no tiene, eh, no tiene capítulos, es un solo capítulo, están los versículos 24 y 25. Y decía, hablando de que Dios nos puede guardar en la oración que Cristo hizo al Padre y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, o sea sin que nadie te pueda dañar tu vida en el sentido de que el diablo no tiene, tiene poder, pero no te puede destruir, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, con gran alegría, perdón al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 24. O sea que Dios me puede guardar porque él es poderoso. O sea, Dios guarda mi vida y guarda tu vida. Lo único que es que en agradecimiento tenemos que ser fieles a él. La cuarta petición. La santificación de los creyentes en la verdad de la palabra de Dios. Dice el versículo 17 de Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, qué bueno es saber que en medio de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta confusión, usted y yo, por la fe en Cristo, tenemos el conocimiento de la verdad absoluta. La única verdad acerca de todas las cosas. De dónde he venido, por qué existo y a dónde voy. Y qué fue lo que existió antes y por qué hay un Dios eterno. Por eso decía, santifico las en tu verdad. Toda la verdad acerca de todas las cosas está aquí. No la busquen los libros de ciencia, porque los libros de ciencia están en contra de Dios. Cómo fue la, cómo comenzó la creación, cómo fue creado el hombre, qué fue lo que Dios estableció, cómo fueron creados los ángeles, qué fue lo que Dios primero creó, cómo se creó el universo. O sea, aquí está, tenemos la verdad, por eso dice santifícalos en tu verdad. Y también en esta palabra está cómo tengo que vivir. O sea, yo no puedo vivir como me dé la gana. Para eso está la palabra de Dios. Dios. Tengo que vivir santamente. Si yo soy un mentiroso, si yo soy un blasfemo y si yo soy un engañador, si yo soy un estafador, si yo soy un pleitero, si yo soy infiel. Hermano, no estoy leyendo la palabra de Dios, estoy leyendo otra cosa. La palabra de Dios me dice a mí la verdad de todas las cosas y me dice a mí de cómo tengo que vivir la verdad, de cómo agradar a Dios. Porque la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Si no tengo frutos, entonces en verdad no soy cristiano. Escribió el apóstol Pedro por impiación divina, hablando de, esta, de esto de que sean santificados en la verdad. Padre, perdón, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión. Ahí continúa el pasaje porque menciona los diferentes lugares. elegidos según la presencia de Dios Padre, o sea, según el conocimiento eterno de Dios, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1, 1, y 2. Y en primera de Corintios 1, 30 dice que hemos sido llamados para ser santificados, justificados, glorificados, o sea, que Dios nos ha elegido para que seamos santificados a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el que santifica al creyente? Dios, pero lo hace a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios también. Cuando una persona conoce a Cristo, el Espíritu Santo entra en ella y lo santifica. Miren, lo único que puede cambiar mi mente, mi corazón, mi voluntad, mi sentimiento, es Dios por su palabra. Eso es una obra de Dios, pero la hace el Espíritu Santo. Lea la palabra. Porque hemos dicho muchas veces, Dios está sentado en su trono y a su lado está a la diestra, el Hijo en el tercer cielo. Pero aquí está el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos santifica. Que nosotros oremos cada día, Señor, santifica mi mente. Santifica mis pensamientos. Porque les voy a decir esto, quizás un poco fuerte, pero me lo voy a decir yo también. Él Vivir, o sea, comportarse santamente en la iglesia, eso lo hace la mayoría. Bueno, me está viendo el hermano, yo soy el pastor, me está viendo este. Cuando estamos en familia, o sea, la familia toda reunida, quizás también nos comportamos santamente. Cuando estamos con los hijos, o cuando estamos con la esposa, o cuando estamos con los parientes, o con los amigos. Pero cuando estamos solos, que nadie nos ve. Yo no está la esposa, no están los hijos, no están los hermanos, no está el jefe, no están los miembros de iglesia, no está el pastor, no está el diácono. Hermano, pero está Dios, ¿cuál es el problema? ¿A dónde adónde, adónde yo iré de tu espíritu? Decía el salmista en el Salmo 139. ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos y está tú. Y si bajare a lo último, y se me escondiera en el fondo del mar, y si subiera hasta las estrellas. Hermano, tenemos que vivir santamente cada día. No importa si estamos solos o acompañados, porque Dios nos está mirando. Pero eso es una obra del Espíritu Santo, eso es lo que nos va a ayudar. La otra, la quinta petición, la unidad espiritual de los creyentes. O sea, que estemos unidos espiritualmente. La gloria que me diste, decía allí Cristo en su oración, los versículos 22 y 23 de Juan 17. La gloria que me diste y yo les he dado. Para que sean uno así como nosotros somos uno. En, en, en propósito, en, en, en, en, en sentimiento, en voluntad. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. El único que puede darme una perfección es el Espíritu Santo. No es que lleguemos a esa perfección aquí en la tierra. Esa, esa perfección la vamos a alcanzar en el cielo completamente. Pero cuando soy guiado por el Espíritu Santo, yo voy a tratar de andar en lo que Dios desea para que yo sea perfecto. Que sean perfectos en unidad, o sea, que haya una unión en todo sentido. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Juan 17, 22. Cuando estamos unidos en propósito, en mensaje, en doctrina, en sentimiento, en voluntad, entonces el mundo va a conocer que hay un Dios en el cielo. La iglesia se ha mantenido en estos dos mil años por la obra de Dios. Hoy puse allí en Facebook, usted lo puede buscar después, eh, Dios es real, evidencia, su perfecta creación, búscame, la forma de explicar una creación que tiene propósito, sin tener un creador. Todos estos instrumentos que ustedes ven, todo este mobiliario, el púlpito, las computadoras, la silla, todo tiene un propósito. Si yo le digo a ustedes, bueno, yo estuve en un en un desierto, en una isla donde nunca había, nunca ha existido ningún ser humano y me encuentro un reloj, me encuentro una silla, me encuentro un televisor. ¿Usted me va a creer que allí no estuvo nadie antes que yo? Me va a decir, no. Eso es mentira porque eso alguien tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene propósito de designio. El universo y todo lo creado, y nosotros los ángeles tienen propósito y designio. Por lo tanto, hay un creador. O sea, que nosotros podamos conocer todo eso para que el mundo pueda conocer a Dios. Así que, para que sean perfectos unidad, para que el mundo conozca que Cristo fue vino a la tierra y que los has amado a ellos como también me, a mí me han salvado Hermanos, tenemos que estar unidos espiritualmente en el sentido de que todo lo que Dios dice, yo no lo puedo cuestionar, no no lo puedo censurar. Dios es perfecto y lo que dice está correcto. Lo único que tengo que hacer es cumplirlo con la ayuda del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió, guiados por el Espíritu Santo, hablando de esa unidad que Dios hace por su poder. No hay judío ni griego, o sea, ni del pueblo de Dios, o sea, el pueblo escogido de Israel, ni griego ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, o sea, somos uno en Cristo, la fe de Cristo nos une en propósito, y allí en Romanos, voy a leer ese pasaje, aunque no va a aparecer en pantalla, en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros y todos miembros, los unos de los otros, o sea, eh, eh, somos uno en el Señor, o sea, eh, el, el, la mano no puede decir no soy del cuerpo, la mano es del cuerpo, aunque la mano no se parece al pie, la mano no se parece a la oreja, la oreja no se parece a la nariz. La nariz no se parece a otra parte del cuerpo, pero son partes del cuerpo. Eso es lo que quiere decir. O sea, somos miembros diferentes, con diferentes caracteres, pero estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hermanos, tenemos que orar a Dios para que seamos uno en el Señor. Lo sexto, para que el mundo pudiera creer. Ahí el, el pasaje comienza, no allí, en esa forma yo puse la, los puntos suspensivos. Como tuvo padre, en mí, porque el anterior decía para que todos crean, que somos uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, Juan 17 21, o sea, el mundo no va a creer si no ve que hay unidad en el cuerpo de Cristo en la iglesia pero unidos no porque tengamos el mismo carácter, unidos porque tengamos la misma confianza en, lo, en las promesas de Dios, en la enseñanza de Dios, hermano lo que usted y yo oigamos, no importa de quién sea, tiene que estar avalado, tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Si no, no va. O sea, si no, si no, no está bien. Dios es el que da las pautas. Dios es el que establece las normas. Dios es el que nos ha dado la forma de cómo tengo que vivir, cómo tengo, qué tengo que hacer para ser salvo, cómo tengo que comportarme, qué es lo que la grada que yo haga. Aquí está, o sea, de la única forma de de que el mundo crea es que vea que Dios me ha cambiado a mí y que te ha cambiado a ti. O sea, usted y yo podemos hablar muy bonito, un ejemplo. Podemos tener ciertos dones, pero mi testimonio, mis acciones, mi actual va a decir lo que Dios ha hecho en mí. Entonces el mundo va a decir, no, no. Puede ser que el mundo diga, yo no creo en Dios, pero entonces, bueno, explícame cómo Dios me cambió. Y cómo Dios me cambió a mí, ha cambiado a millones a través de toda la historia de la iglesia y de su pueblo Israel. Hermano, para que el mundo pueda creer, nosotros tenemos que ser uno en el propósito de Dios y uno en la enseñanza de Dios. Tenemos que vivir como pueblo de Dios si deseamos que el mundo pueda creer. Este pasaje que está en 1 de Pedro 2.9 es un pasaje bellísimo y está precisamente avalado por las enseñanzas de Cristo. Más vosotros, hablaba... Eh, eh, Pedro la iglesia me permitía sois linaje escogido No, eso no para tener orgullo yo soy un linaje escogido fui escogido por Dios él me habló, yo creí él, él vio mi corazón somos linaje escogido, real sacerdocio no solamente el sacerdocio del tiempo bíblico de los sacerdotes que ministraban en el templo y en el tabernáculo usted y yo somos sacerdotes en nuestra familia, tenemos que enseñarle la palabra de Dios de cómo alcanzar la vida eterna de cómo vivir agravando a Dios no santa, o sea, somos hemos sido santificados por la obra del Espíritu Santo, pueblo adquirido por Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz, ahora, somos linaje escogido, somos real sacerdocio somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, pero para qué para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable primera de Pedro, no es, no es posible que un cristiano nunca hable de Cristo o sea, no es posible. Oye, eh, una vez dice que se toparon dos personas, llevaban años trabajando en un lugar eh, y como a los al, al cuarto año. Entonces dice, oye, no, yo fui a... Ah, yo también fui a la iglesia. Ah, ¿tú eres cristiano? Sí. A los cuatro años supieron que eran cristianos. Entonces, ¿no? Entonces, ¿de qué hablaban? Entonces, ¿cómo vivían? Se confundían entre la gente. Usted y yo no tenemos que tener un letrero. Ya lo he dicho muchas veces. Mis acciones, mi hablar... Tiene que demostrar, tiene que señalar que Cristo me ha cambiado. O sea, el mundo tiene que, que conocer. Así que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Ambiental. Y por último, que los cristianos pudieran disfrutar de la gloria eterna de Dios. Qué bueno es que no importa lo que aquí, yo tengo asegurada y usted tiene asegurada la vida eterna. Si en verdad hemos creído. Padre, aquellos que me has dado. Esta fue la oración por nosotros. Quiero que donde yo Estoy también ellos estén conmigo. Si usted lee allí el capítulo 14 de Juan, que ya predicamos de eso, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. O sea, padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Dónde está Cristo? En la gloria de Dios. Y claro, pues Dios va a implantar su reino eternal y esa gloria va a bajar al tabernáculo de Dios con nosotros, como lo dice Apocalipsis. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, está orando el propio Dios encarnado, para que vean mi gloria, esa gloria eterna de Dios la podemos ver cuando estemos en su reino que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, Apocalipsis 17, digo perdón Juan 17, 24 para que vean mi gloria la gloria del Padre y del Hijo y que se les da a ellos es, eh, son iguales porque los dos son un Dios les voy a leer ahí lo que dice Apocalipsis 7, 9 y 10. No va a aparecer en pantalla. Dice después. Esta fue la visión que tuvo Juan en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 9 y 10. Después de esto, miré Y aquí una gran multitud. O sea, va a haber muchos redimidos, aunque va a ser la manada pequeña comparada con los que van a estar perdidos en el infierno. La cual nadie podía contar de todas naciones, tribus pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Y en la presencia del cordero. Vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo. La salvación pertenece a nuestro Dios. Que está sentado en el trono. Al único verdadero. Y al cordero. O sea. La gloria que le voy a dar al padre. Se la tengo que dar al hijo. Porque los dos son uno. Así que. Un día vamos a estar allí. Junto con el Señor para siempre. Él lo pidió. Que los cristianos pudieran disfrutar de la gloria eterna de Dios. Y como concluyamos. Qué gran bendición es saber y conocer que Cristo no solo oró por sus discípulos, sino por nosotros también. Eso está muy bien puesto allí, pero si no tiene apoyo bíblico, de nada no sirve. Lo verifica el capítulo, perdón, el versículo 20 del capítulo 17 de Juan. Mas no ruego solamente por esto, o sea, por sus discípulos que estaban allí, porque él estaba allí orando, sino también por los que han, han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20 Cómo nosotros hemos creído por la palabra que pastores predicaron, pero que fue anunciada por los apóstoles y que están plasmadas en la Biblia. O sea, usted puede oír muchas cosas, pero no va, nada va a cambiar su corazón que no sea la palabra de Dios. Así que no solamente rogaba por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cristo oró por mí y por ti. qué bendición. Entonces puedo estar tranquilo. Puedo estar confiado nada va a acontecer en mi vida que no esté de acuerdo al plan y propósito eterno de Dios. Entonces yo tengo que estar relajado. Eso me lo estoy diciendo yo. El otro día puse un algo ahí que me acordé, que me encontré de Caslito. ¿Se acuerdan de, de Caslito? El hombre muchacho llorando y Carlito cálmate y Carlito por favor y Carlito que ya estamos llegando y Carlito mire y el niño sigue llorando y gritando Carlito y entonces una mujer creía que estaba calmando al niño le dice oye qué paciencia tiene con Carlito no Carlito soy yo hija yo soy el que estoy ya a perder la calma usted y yo tenemos que orar todos los días señor ayúdame a vivir la vida cristiana lo necesito no se crea que usted porque lleva 50, 60 años ya no. Usted y yo necesitamos de Dios hasta el último aliento. Y después ya vamos a estar en la eternidad. Que Dios nos ayude a ser fieles. Qué bueno es que Cristo oró por nosotros. Qué bueno es que Dios nos guarda, nos cuida, nos provee. Y nada ni nadie nos podrá hacer daño. Dios va a estar con su iglesia hasta el último momento. Nada va a acontecer en la iglesia que no esté de acuerdo a su plan. Y aunque el diablo ahora está ganando terreno, la victoria final es de Dios. Y un día vamos a estar para siempre y por siempre en la eternidad. Vamos a orar. Señor y amante padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque somos guardados por tu poder. Te damos gracias por la esperanza eterna que tenemos. Por la seguridad plena de que un día estaremos para siempre contigo en la eternidad. Y por la seguridad que tenemos también de que nada nos va a acontecer que no esté de acuerdo a tu propósito y plan eterno. Bendice a cada hermano aquí presente. Ayúdanos a vivir, Señor, como creyentes. Ayúdanos a vivir como luz del mundo y como sal de la tierra. Que nosotros puedan ver a Cristo. No para vanagloriarnos, para sino como agradecimiento de que hemos sido salvados y ahora deseamos agradar a Dios por encima de todas las cosas. Sé con este mundo que está cada día más alejado de ti. Sé con nuestras familias que todavía no te conocen. Sé con aquellos que se han apartado. Sé con cada pastor, con cada misionero, con cada iglesia y que entendamos que en este tiempo más que nunca, como en otros tiempos también que hubo muy adverso, tenemos que predicar tu palabra y no dejarnos de congregar, de congregarnos, como decía el autor de los Hebreos, como algunos tienen por costumbre, que nos estimulemos al amor y a las buenas obras Perdónanos, Señor te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Amén bien que Dios nos bendiga el hermano Javier va a repartir el, el bosquejo del mensaje